is mm so -hmm. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, escenario base polar, el primer vídeo en base polar Recuerda, si te gustan mis contenidos, no olvides atizarle un buen like, es la mejor manera de apoyar el canal Y si no estás suscrito, pues considera el suscribirte Vamos al lío Saliendo con el gatito negro hacia la zona C, tres tonitas por conquistar. Aquí tengo un compi que va antes que yo, un T92 rapidito. Y a ver, a ver si llegamos pronto. Es la zona C, por este camino no suele ser el más rápido. otras veces incluso voy yendo por... saliendo desde la otra parte del, del escenario. Se suele llegar antes, hay menos baches. Pero bueno, me salgo de la zona. Venga, ahí está, perfecto, estoy en el sitio, Ah, eso les he rozado un poquillo, nuestro equipo está capturando la zona B, bien, nosotros ya, con varios compis, eh, se, se ha parado ahí, SM 18 mm, yo sigo, yo sigo lo mío, estamos aquí prácticamente, ojo que por ahí arriba es por donde suelen aparecer, no nos queda nada rapidito aquí detrás de estas casas, rápido, venga, vamos ahí, a cubrirse, ya llegarán los bombardeos ya veremos si nos cae ningún petardo encima y podemos salir internos desde aquí, desde la zona C, por lo pronto la estamos tomando ahí está, al lado tomar y salir de aquí rápido y rápidamente intentar ir hacia, listo, zona capturada hacia donde los enemigos, ahí hay más marcas Parece que están un poco lejos. A ver, a ver. Eh, mi compi, eh, mi compi. Ahí está, con dos huevos. Avanzando. Muy bien, tío. Bien, hemos tomado la iniciativa. Bien bien, bien, bien, bien, bien, Eso es bueno, eso es bueno. Eh, más marcas. Oh, ¿qué es esto? Pero si está aquí al lado, ¿quién es este? A ver, a ver, el 400 es muy lejos. Bueno, sí, sí vale. Un PT. Ah, ahí está, perfecto. Ah, igual si está ahí al lado 400, el ajuste poco va a variar. Eh, ahí he visto algo. He visto algo por ahí. Está unas antenitas. ¿Quién es esa marca? A ver, a ver, artillería. Próximamente por ahí. ¿Qué es esto? Cazacarros. Pacto. Vaya. Va, el tiro por mí. Uh, se ve que le zurró a mi compañero. Y el tío, claro, el tío aguanta Pues venga, siguiente vehículo No, venga, el M36B2 Que lo estoy fuleando poquito a poco Ahí está, destruido, muy bien Ojo por ojo ¿Mm? Muy bien La artillería Se ve que la artillería pudo con él <ríe> Perfecto Ande bastante fino Varios compis aquí reparando M51 los dos, y aquí hay otro que es, bueno, tres M51, eh, aquí, venga, oh, vaya mía, vaya, esa torreta ha volado a lo bestia, es espectacular, pues aquí hay tres o cuatro M51, a ver, a ver, a ver, a ver, por ahí hay cadáveres, a ver cuánto hay hasta aquí Telémetro. 900 me sale un poco lejos un cuadrante son 225 eso está reparando o ayuda a reparación venga vamos a echarle un cable tira un humito tira mito que si no nos ven el enemigo está capturando la zona A disparos vale vale no pasa nada pero a ver si marcamos bueno lo mismo no están viendo nada bueno ¿quién le ha disparado a mi compi que del ha el cañón a ver, a ver, a ver. Es que no veo nada, tío. Que nos está zurrando y desde dónde. Vaya, ¿esto qué es? Nos están dando. ¿Por dónde? No lo sé. ¿Por allí? Ah, por ahí. Eh, este compi estaba allá arriba y se acaban de encargar. Bueno, el disparo ha unido de allí enfrente. Ahora sí que tengo que reparar, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí todo el mundo reparando. Esto es un taller. ¿De dónde salen esos disparos, tío? Pero es que la gente no marca. Es que siempre pasa igual. ¿Esto qué es? Este ha volado. Aquí vamos a durar... Pues vamos a durar nada. Como sigamos aquí. Venga, reparamos. Más m C Más, joder, con los M50. Yo no han salido todos aquí en volanda. Han tomado C, bien. Joder, había tomado C y nada. Y la han acabado de tomar ellos. Hay un aliado cerca de reparar el vehículo. Venga, compi, venga. Pero tira humo. Aquí vamos a caer. Pero si estamos todos al principio de la salida de los spawn. Las tres zonas las han tomado. La iniciativa era nuestra. Y digo, era porque es que, claro, claramente la hemos perdido en este escenario polar pues vamos a alargarnos de aquí colega esa marca eh, mira ahí, ahí se asomó uno parece un carro un carro, un cazacarros alemán un Nashorn puede ser un Sturemil un Nashorn puede ser con estos BRs parecía un cazacarros alemán ahí está la marca y hay que largarse. pues vamos a por la zona veo por lo menos flanquear por esta parte de aquí no me quedo más tiempo aquí, en el taller puede pasar que nos caiga un pepino encima, pase un avión sí, que prácticamente hemos perdido la iniciativa lo que estábamos haciendo, se nos ha ido todo al garete y hay varias marcas ahí delante, a ver vamos a intentar ser discretos Nuestros binoculares. No asomar mucho la nariz. Hey, ¿Qué es eso? Ahí está. Es eso. A ver, este tío. Uh -huh. ¿Cuánto puede estar? ¿250? No. Esta marca está más lejos. Hey, ¿Qué es esto? A ver, a ver. Muy bien. Perfecto. Cazacarro ruso. Salió a huevo. A ver este tío 35 lejos está lejísimos ahí ahí ahí ahí déjate ver déjate ver a ver por dónde sale ya oigo aviones mal rollo eh qué es esto me pilla muy lejos me tapa, me tapa esto ver, 550, nada muy corto me estoy quedando ¿no? va, claro, claro, claro, claro uy, ahí tenemos madre mía tenemos 900 me sale vaya tenemos ahí visitantes y este tío que no sale tenemos ahí visitantes que se le están echando encima Ahí está. Uh, estaban demasiado cerca. Demasiado cerca. Y ese 2 ¿Con qué salimos? Con el 76. 5-7. Pues estaban aquí, aquí mismo. Estaban aquí mismo los colegas estos. Ahí están las marcas. Tanques pesados. Artillería, ¿no? Está ahí, está ahí prácticamente. Joder. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, bombazo. Ah, era este. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es eh, mi cadáver. Es mi cadáver. Esos han pasado de largo. A ver. ¿Era mi ese? ¿Un tiger? ¿No? Hombre, ahí estás. Ahí estás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está ahí al lado. Venga, que no me ha visto. Ah, impacto. Venga, sigue empanado. Igual que yo. Es decir, para no se pueden fallar. A ver, a ver, a ver. Por ahí tiene que ser. No vas, jodido. ¡Ay! Ese es el sitio. Donde está la munición. Perfecto. Es una pena una pena esta partida lo rápido que se ha ido al garete todo el mundo aquí visitante ahí lo tenemos eh. el tío para abajo eh. te he visto te he visto qué es esto hola compi esto está perdido perdido totalmente y por ahí tenemos a un pollo pues por aquí asomo este por aquí asomo ahí está SS. SS. ¿Qué es ese es ese que es que es que es que es un T-34 parece sí, ah ya de frente y yo cómo estaba de lateral pues sí posiblemente lateral un vehículo de apoyo partidita desastre desastre total mi pérdida más artillería por ahí Bombazo. ¿Qué ha pasado? Pues es un petardo gordo, ¿no? Ahora me toca reparar. Cojonudo. ha sido un bombazo. La destrozada hasta el cañón. La oruga. Joder, pero vaya pepino que acaban de soltar. 18, 17... Nada, nada. Hay más marcas aquí de tanques medios. Si salen por ahí, pues los esperamos. Mi compi disparando. Ah, esto ya está perdido. Qué bien empezamos y qué mal vamos a terminar. Ya está, vamos. Reparaditos. Hay veces es que, es que no sé por qué salgo. Ayuda por matar al enemigo. Ahora he sido el T-34, ¿no? Que antes le zurré. Más marcas. Avión. ¡Oh! Madre mía, qué partida más miserable. Menuda mierda. Me han tomado C, qué bien. Menos mal. Han tomado C. Vámonos de aquí. A la corre. Aquí el, el, el respawn de los enemigos. Prácticamente más de ellos que nuestro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tanque medio. Está por ahí abajo. Este ha sido el pasillo de la muerte, literal. <ríe> ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Hay, ¿Hay alguien detrás, no? Parece que sí, parece que sí, parece, parece, parece... Que... Ah, esto está te terminado ya. Desastre de partida. Vaya, un desastre. Misión fallida. Cuarto en el equipo. Ah. Matízalo ¿Sí un buen like. Si te gustan mis contenidos, porque la partida ha sido un desastre. Y yo te lo agradezco mucho, pues es la mejor manera de apoyar el canal. Y suscríbete si no estás suscrito. Cuarto en el equipo. Cuatro destruidos, seis impactos, tres críticos, 92% de actividad. Vengas. Y con la suspensión del M36B2 seguimos en la investigación. Pues nada, misión fallida en la base polar del Ártico. Recuerda abajo tienen los enlaces de Discord, Facebook e Instagram del escuadrón Ibis. Recuerda que también subo muchas de mis a TikTok y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.